Buenos días a todos, feliz año. Eh, es una pena que no se haya grabado el, el, la palabra de Pamela porque básicamente, o sea, lo ha resumido. En Efesios está resumido lo que voy a hablar hoy. Y como también se nos ha hecho un poco tarde, pues no lo voy a alargar tanto como tenía planeado. ¿Vale? Entonces, eh, lo que tenía preparado es un poco... Eh, eh, ¿cómo, cómo nos vemos en la Biblia muchas veces y cómo, cómo nos compara con, con las plantas, ¿no? eh, y, Bueno, hoy es día 1 de, de, de enero, empezamos un año, todos con muchos objetivos, con muchas ganas de empezar algo nuevo, como decía Pamela, y con, como, con ánimo, ¿no? Hemos dejado atrás piedras y venimos con la mochila más, más limpia, parece... Pero en realidad, ¿qué es lo que importa? El día a día, ¿no? Nuestro día a día. Da igual que el objetivo sea, pues eso, el, el, el, voy a adelgazar o voy a ponerme fuerte. Si al final tengo el objetivo, tengo la ilusión y al final no voy al gimnasio o no dejo de comer dulce, ¿no? Es importante que, que estemos en el día a día luchando por lo que queremos. Como personas empezamos como semillas, ¿no? Y bueno, este lo voy a dejar, este, esta lectura, porque todos sabemos, la parábola del sembrador, que Dios siembra y, y tira las semillas y caen en una tierra. Gracias a él y, y por su gracia, eh, nosotros hemos caído en tierra fértil. Entonces, como semillas, que es una semilla? Es como un embrión ¿no? de vida y está lleno de alimento nutrientes que, que le ayudarán a crecer, pero necesita esa tierra uh -huh. y muchas veces hablamos de los frutos, hablamos de cosas de estas y no tenemos muy claro qué es un fruto en Cristo, o sea, que es un fruto cristiano eh... y como plantitas nosotros hemos caído a eso en una tierra fértil, el Señor nos cuida, nos da agua, nos da nutrientes y nosotros solo tenemos que crecer. Entonces, ¿cómo hemos crecido? Pues Hemos aceptado al Señor, nosotros declaramos que Cristo vino para salvarnos, que Él vino a la tierra, nos dio todas las herramientas para que nosotros podamos hacer lo bueno delante del Señor. Y luego murió por nuestros pecados. Nosotros ya somos salvos por su gracia, porque Él se entregó por nosotros y eh, nuestro pecado lo pagó Él. Entonces, confesamos eso. ¿Y qué más? Nos bautizamos, ¿no? Nos bautizamos porque... Eh, es un acto de fe y es una renuncia de, de la carne es, es la muerte de la carne para vivir como, como personas espirituales y personas que quieren hacer y ser reflejo de Cristo bien, nosotros ya estamos ahí no ya, ya estamos en nuestra tierrita ya, ya empezamos a asomar un poquito el germen ahí por encima de la tierra y y me he perdido. <risas> Entonces, ¿qué es lo que Dios nos da? ¿Qué, qué, qué es esa tierra fértil? Porque eso, sabemos que es tierra fértil, pero ¿con qué nos alimenta? Pues nos alimenta con la palabra. Y nosotros tenemos que recibirlo. O sea, no basta con ser semillitas ahí dejando que el sol nos acaricie y que nos rieguen. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de querer crecer. Entonces, ¿Cómo crecemos? Crecemos con la Palabra. Lectura, lectura de la Palabra y meditarla y, y hacerla nuestra. Porque si solamente leemos por encima y nos lo aprendemos de memoria y no lo aplicamos, no tiene ningún sentido. O sea, la Biblia es una guía para nosotros. Es, tiene que ser nuestro alimento más importante. ¿Con qué más? Con la oración. Intimidad, intimidad con el Señor. Eso es fundamental, porque puedes leer la palabra, meditarla, pero si no estás guiada por el espíritu, es, es tierra estéril al final. No, no, vamos a, no nos va a alimentar. ¿no? Pues ya. Eh, la obediencia. ¿no? Porque podemos leer la palabra, meditarla, Orar al Señor, decirle Señor, cámbiame, cámbiame, transformame, yo quiero ser así, pero también tenemos que obedecer. Y para obedecer también tenemos que escuchar su voz, para escuchar su voz tenemos que tener intimidad con él. Entonces, todo esto es un compendio de, de cosas que necesitamos, es lo fundamental para nuestro crecimiento. Sin todo esto no vamos a crecer, ni vamos a ser plantas, ni vamos a ser nada. Eh, cuando, cuando ya somos un poco plantitas, en verdad nos damos cuenta de que no somos planta. Planta es Cristo, Él es la vida. ¿no? Entonces nos damos cuenta de que hemos crecido y en realidad somos pámpanos, dice la, la Biblia, que es simplemente una ramita que empieza a crecer. Y esa ramita es la que va a poder dar el fruto. Cristo es el cuerpo. ¿No? Nosotros somos, él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, él, él, él lo es todo y nosotros somos una pequeña parte de esta gran iglesia, de este gran cuerpo que es, que es Cristo y al final nosotros también tenemos que dar fruto. Eh, es nuestro deber al final. Eh, a veces podemos confundir el fruto del Espíritu Santo con el fruto que nosotros tenemos que dar. Porque el fruto del Espíritu Santo sabemos que es eh, paz, gozo, justicia, Cansel, bondad, benignidad, entonces Todo esto lo tenemos que tener como cristianos porque nosotros lo hemos recibido. Y tenemos que cultivarlo y tenemos que trabajarlo. O sea, no, no quedarnos en la ira, no quedarnos en... En el odio, no quedarnos en oh, estoy rabioso, porque. Y todo eso no, nos quita esa paz, nos quita la mansedumbre, nos quita todo lo que. esos nutrientes que nos ha estado dando, ¿no? Todo eso que, ese amor que nos ha estado dando, ese solecito, esa lluvia tan fresca que nos cae, la estamos convirtiendo en ponzoña, la estamos convirtiendo en, en algo que al final matará a nuestro espíritu. Entonces, tenemos que cultivarlo y tenemos que trabajarlo. Pero en verdad nuestro fruto, creo yo, <risa> eh, es lo que Dios espera de nosotros. Cada uno tiene un fruto, cada uno tiene unos dones que el Señor nos ha dado y que, que son propios nuestros y, y que solamente nosotros tenemos. Él nos da varias cosas y hace un, un pámpano eh, particular y muy especial para Él. Y dará una uva muy especial, que dará un vino exquisito, pero cada uno dará un vino distinto. ¿vale? Dará un vino blanco, dará un vino tinto, no sé, ahora en fiesta seguro que todos hemos probado algo que nos ha gustado. Pero cada uno dará es, ese aroma que es agradable al Señor, ese, ese vino que para él será de gozo, ¿no? que, que le dará alegría. Pero cada uno tiene una parte que cumplir. Entonces, eh, claro, es que perdón por haberlo hecho tan mal, pero... <ríe> eh, eh, a ver, a ver, ¿dónde está? Es que quería leer el... que me ha ido. <risas> eh, es, el ver es un, unos versículos que nos dicen que habrá eh, apóstoles eh, maestros eh. y se me ha ido completamente donde está en Galatas bueno cada uno tendremos un, una parte, ¿no? Pues unos serán evangelistas y tendrán que ir, aunque todos tenemos que hacerlo, hablar de la palabra, y, pero unos como de una forma más concreta. Otros tendrán que orar por la gente para sanidad, para milagros. Otros predicarán, otros mmm, serán misioneros, pero cada uno tendrá, pues eso, su misión en la iglesia para poder hacer que la Iglesia crezca y sea en verdad. 1, ¿Cómo es? No, primero de Corintios 12.5. Gracias. A todos. 12.5. Exacto. primera de Corintios 12.5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo.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 Pero todas esas cosas las hace en uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No podemos elegir, ¿no? No podemos elegir. Yo quiero sanidad, que siempre he querido ser médico y no llegue No, no, no es así. Te toca a otro. Porque el espíritu sabe quiénes somos y cómo sacar más provecho de cada uno de nosotros. Aunque muchas veces no lo veamos, aunque a veces nos dé miedo, aunque a veces nos dé vergüenza, aunque a veces... Eh, dudemos en si es o no es, él sabe qué es lo que tiene por, para cada uno de nosotros. Y un poco el resumen de lo que estoy diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo y tenemos que cuidarlo y tenemos que dar lo mejor de nosotros. En nuestro cuerpo hay miles de células, miles de, bueno, miles no, muchos miembros, y cada uno trabaja lo mejor que puede puede, intenta hacer lo mejor que puede ¿no? el dedo no, cuando se duerme eh, mal mal y creo que también es importante recalcar algo, cuando nosotros intentamos hacer las cosas por nuestras fuerzas, decimos vale pues yo quiero dar lo mejor de mí, y, y nos olvidamos de pedirle a Dios qué es lo que tenemos que hacer eso es fariseísmo eso es eh, querer hacer la religión a tu manera. Entonces, siempre, siempre con la guía del Espíritu, siempre con pues lo que decía, yo quiero sanidades, y yo oro por la sanidad, yo quiero sanidad. Pero quizá no es tu ministerio, quizás no es lo que el Señor espera de ti. Claro, entonces... no, no luches contra el Espíritu, no, no luches contra lo que Dios tiene para ti, porque al final no vas a conseguir lo que... Lo que tienes que conseguir. No, no vas a ser ese miembro útil para, para el cuerpo de Cristo. Eh, si lo tengo marcado. Dios mío. Qué desastre. Esto es acostarme tarde. Se traduce en acostarme tarde. Y esto lo verán en Facebook. Cosas del directo, exacto. Y cuando, o sea, si somos conscientes de que es el Espíritu el que nos tiene que guiar, seremos conscientes de que hacer las cosas por nuestro pie eh, no es lo que agrada al Señor. Y lo dice muy clarísimo, clarísimo, clarísimo Mateo 7, 21.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 y que lo hace todo extraordinariamente bien, pero por su propio pie. O sea, tú ya tendrás tu gloria, tu vanagloria ¿no? cubierta en el mundo y todo el mundo te aplaudirá y te dará palmaditas en la espalda. Pero Dios lo que quiere es que nosotros nos arrodillemos delante de Él, que le pidamos qué es lo que quiere de nosotros, que le escuchemos y que hagamos su voluntad. Ese es un poco el mensaje que tengo para este año, porque es muy difícil de conseguir. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas como creemos que tenemos que hacerlas. Y es muy difícil a veces escuchar la voz de Dios. A veces no, muchas veces. <risa> Casi. Siempre es muy difícil escuchar la voz de Dios y, y saber qué es lo que espera de nosotros y qué es lo que quiere. Y muchas veces también nos rebelamos contra eso. Tenemos que pedir perdón. Amén. El arrepentimiento es también algo fundamental para crecer amén. en Cristo de una forma sana y... Amén, amén. Y, y llegando a lo que Él quiere de nosotros, arrepentimiento, pedir perdón por lo que estamos haciendo mal. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a llegar a la meta que Él nos está poniendo. Llegar a ese objetivo que Él nos pone. Tú tienes que llegar ahí, vale, pues guíame Señor, guíame y dime cómo tengo que hacerlo. Porque en nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Entonces... Ahí está un poco la palabra, la he hecho lo más corta, me, me he comido muchísimos de los versículos que tenía preparados, también los tenía preparados así un poco raramente, y, y querría que cada uno de nosotros, pues cuando echemos la vista atrás, ¿no? Dentro de muchos años, cuando ya esta iglesia haya crecido y Ay, nosotros hayamos crecido y tengamos una comunión terrible con el Señor y podamos escuchar su voz de verdad ahí en nuestro oído diciéndonos, hey Victoria, te estás pasando, <risa> no es por aquí, es por aquí. Echar la vista atrás y decir, wow, de verdad he crecido, de verdad he construido algo importante para mi familia, para la gente que está llenando este estadio para, no sé, eh, que podamos echar la vista atrás, y estar orgullosos y como Pablo, Pedro, irnos al final eh, felices porque habremos cumplido con lo que Cristo quería para nosotros, felices porque hemos dado lo mejor en nuestra batalla y ojalá cada uno de nosotros podamos llegar a, a este punto. Ah, iglesia, os queremos mucho. Y, y espero que este año pues, sea un paso más de gigante para conseguir este, este, este final que todos queremos. Que Dios os bendiga y nos vemos pronto.